y que si queréis venir aquí a Toulouse a un poco recargar baterías a veces, pues bienvenidos. Y también eh, te puede puedes ayudarnos viniendo a España. para Y también, también pues, si queréis invitar allí bien. a un autobús de franceses, pues vendremos. <risa> <risa> Muy bien.